Vídeo rápido con tres noticias. Empezamos con dos de Leo Messi. Leo Messi abandonó el Camp Nou en el verano de 2021, una noticia que dejó estupefacto a los aficionados. Desde ese entonces, el argentino forma parte del Paris Saint Germain. El Barcelona está estudiando el hecho de volver a recibir al jugador dentro de su plantilla, ya que el contrato con el Paris Saint Germain vence en junio de 2023 y de esta manera podría hacerlo a coste cero. Si volviese sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto, dijo a el Mati de Cataluña. Radio el vicepresidente del club, Eduardo Romeo, quien además declaró lo siguiente. Messi es un ícono del Barcelona, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica y de ahí no sé más. Respecto a la situación económica actual de las arcas del Barcelona, dijo que no han mejorado, pero aún queda trabajo por hacer. Hemos salvado al Barça aunque todavía no lo hemos resuelto, no está sano, toca austeridad, rigor. En cinco años estaremos a nivel que nos corresponde, expresó. Eduardo Romeo ha asegurado a los aficionados que no habrá contratiempos con su potencial fichaje el próximo verano. Apuntó lo siguiente, el Barça no tendrá problemas durante el próximo verano. Con la estructura que hemos montado. Finalmente concluyó explicando cómo el club ha logrado cumplir con el Fair Play financiero. A lo que dijo, hemos trabajado la masa salarial en 150 millones de euros. Ha habido movimientos de contratos, diferimientos... El problema es meter la mano en la cartera de la gente. Es complicado, hay contratos firmados y no los incumplimos. En un par de temporadas tendremos una masa salarial razonable. Por tanto, el Barcelona que se pronuncia sobre el posible fichaje de Messi por el club azulgrana un Leo Messi que ha recibido emotivos elogios de su propio entrenador en la selección argentina. Después de la victoria ante Jamaica, Leonel Escalón, entrenador de la selección argentina, brindó una rueda de prensa y no se guardó nada a la hora de elogiar a Leonel Messi, autor de un doblete espectacular, a quien comparó con Roger Federer, recientemente retirado del tenis profesional. A Messi hay que disfrutarlo, es como Federer. Lo vimos retirarse y todos lloramos. Cuando Leo se retire, pasará lo mismo. Lo único que queda con Messi es disfrutar... Porque no sé si alguna vez se repetirá algo igual Yo pagaría una entrada Me compraría cualquier camiseta que él usara Manifestó el entrenador Y en la misma línea manifestó Hemos logrado que Messi se sienta cómodo Y sus compañeros también Acá hay sentido de pertenencia Lo mejor que logramos es armar un buen en grupo Si encima tenemos buenos jugadores es más fácil El equipo demuestra que sabe lo que hay que hacer En esta gira consolidamos nuestra idea de juego No me sorprende nada de Messi Yo lo disfruto igual que ustedes Soy entrenador pero no tengas duda de que lo disfruto. Me pasa lo mismo que le pasa a los contrarios, a los hinchas de otro país Agregó el técnico fascinado con la calidad del 10 Por último Scaloni admitió que espera que Messi no se retire después del mundial Esperemos que juegue hasta lo más que pueda Hasta que las rodillas lo pongan de rodillas, como le digo yo Por tanto estas son las palabras de Scaloni sobre Leo Messi ya para acabar vamos a hablar del palo que le ha dado Alkelaifi, presidente del PSG al FC Barcelona El presidente de la Asociación Europea de Clubes ECA, el Catarín Ser Alkelaifi dueño del Paris Saint Germain aseguró hace días que las nuevas normas de sostenibilidad financiera son un avance positivo. Eso sí advirtió de que los niveles peligrosos de deuda y los acuerdos mágicos de capital no son un camino sostenible. Un recado que podría ir dirigido al Barça que este verano ha tenido que activar las famosas palancas para poder fichar. Este miércoles el máximo dirigente del club parisino dejó de lado los dardos y fue directo para cargar contra la entidad culé. Es justo, no, no lo es. Es legal, no estoy seguro. Si se permite esto, otros lo harán. La UEFA tiene sus propias regulaciones financieras. Se valorará todo, confesó a Político.